¿Son verdaderos los avistamientos ovnis de Uruguay? En toda Latinoamérica se han reportado avistamientos y encuentros cercanos de temática extraterrestre. Sin embargo, Uruguay es uno de esos países en los que los sucesos no son publicados al mundo. Y a veces pensaríamos que en ciertas regiones no hay actividad ovni, pero la verdad es que sí hay casos y bastantes. Hoy. Yo les daré a conocer a algunos y sería bueno preguntarnos, ¿los casos alienígenas de Uruguay son reales? Vayamos a descubrirlo. El caso de los pigmeos blancos. Un joven uruguayo de nombre José Denis estuvo a punto de ser secuestrado por un ovni en Villa Sara, departamento del 33. Un caso que ocupó las portadas de algunas revistas por el especial detalle en el que Denis relató su amarga experiencia. A partir de ahí, un reporte alarmó a las autoridades cuando una familia afirmó haber recibido en tres ocasiones la visita de diminutos seres extraterrestres. Esto en la ciudad de Artigas, a 700 metros de la capital uruguaya, en el límite con Brasil. La mañana del 26 de julio de 1977, en el jardín de la familia Da Costa, aparecieron pequeñas pisadas que parecían haber sido hechas por las botas de un niño. Sin embargo, como no pudieron explicar el hecho, dejaron a un lado el extraño descubrimiento. Al día siguiente, sucedió algo inesperado. Nuevamente, las pequeñas huellas habían aparecido en el jardín de la casa. Wilson, el hijo mayor de la familia, intrigado por lo que ocurrió, rastreó las huellas hasta dar con una roca que tenía extraños símbolos, los cuales no pudo descifrar. La familia tuvo una reunión para saber cómo actuar ante esto, ya que si lo expresaban abiertamente, corrían el riesgo de que pensaran que estaban locos, por lo que decidieron guardar el secreto. Los hechos no pararon ahí, pues al día siguiente un omniluminoso apareció sobre la casa ante el estupor de la familia de Acosta, que de inmediato relacionaron el avistamiento con las misteriosas huellas encontradas en el jardín. Esa misma noche, la hermana menor, Marta Elena, alcanzó a ver a través de la ventana de su habitación como un hombrecillo de cutis muy blanco se asomaba al interior de la casa. Con el propósito de observarlo mejor, Elena fijó su vista en el hombrecillo, pero éste desapareció al instante. A pesar del hermetismo de la familia Da Costa, un corresponsal del diario El País de Montevideo se enteró de los extraños sucesos y fotografió las supuestas huellas de los hombrecillos. De esta forma, la noticia trascendió a la prensa y la familia no tuvo más remedio que hacer declaraciones. Según su descripción, los seres que se asomaban por las ventanas y que dejaron las huellas eran como pigmeos blancos. Y no se parecían a ninguna forma humana conocida. Su intención era seguramente llevarse a la niña de la casa. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y a dónde? Es algo que nunca sabremos. Este caso me recuerda mucho a la trama de la película haití el extraterrestre y también al caso Hopkinsville de Estados Unidos. Sin embargo los enanos pigmeos blancos son especialmente reportados en Uruguay. Ahora conozcamos otra historia, esta muy imposible e interesante por su descripción. Seguidos por una bola de fuego. En agosto de 1977, Uruguay vivía una psicosis de ovnis. En el país había infinidad de reportes de avistamientos de objetos desconocidos en el cielo. Pero el 22 de agosto, un caso muy extraño, ocupó las primeras planas de los diarios uruguayos. Esta vez se trató de una aterradora experiencia, vivida por cinco adultos y un niño de 10 años. En las inmediaciones de la ciudad de Maldonado, a unos 140 kilómetros de Montevideo. El grupo regresaba de la Laguna del Sauce a donde habían pasado la noche desde el sábado 20 de agosto donde se mantuvieron pescando y después de unos días decidieron regresar a casa. Se transportaban de noche en un camión de arradilas y cuando llegaron al kilómetro 115 de la carretera que va a Punta del Este los pasajeros que iban en la parte de atrás se percataron de la presencia de una enorme bola de fuego que los seguía de cerca. Inmediatamente alarmaron al conductor que quedó maravillado y a la vez bastante asustado por aquella flama viviente que los acechaba a mitad de la carretera. Al parecer, la extraña bola de fuego se había levantado de un campo baldío cuando pasó el camión por la carretera. Había despegado y comenzó a seguirlos. El conductor intentó manejar a toda velocidad para no verse alcanzado por el horror que los amenazaba y durante cinco kilómetros se generó la imposible persecución. La luz que emitía la bola de fuego era tan intensa que iluminaba toda la zona como si fuera pleno día. Se desplazaba en dirección oeste-este siguiendo el mismo trayecto del camión, hasta que finalmente desapareció en las cercanías de una montaña. Aquellos que experimentaron tal suceso jamás olvidarán el día en que una inexplicable bola de fuego los siguió hostilmente. ¿Qué era aquello que lo seguía? ¿Qué les quería hacer? ¿Y por qué les dejó seguir su camino? Son respuestas que seguramente nunca podrán ser resueltas. Cientos de personas han reportado la aparición de extrañas bolas de fuego en las carreteras de noche. Algunos creen que se tratan de brujas, pero otros creen que son el mismísimo diablo. Pero algunos otros creen que se trata de artefactos extraterrestres que por alguna extraña razón persiguen a los vehículos, quizá con intenciones hostiles. POR UN OVNI Son pocos casos en el mundo donde una persona reporta que es constantemente acosado por un OVNI. Esto le sucedió al uruguayo Miguel Costa, quien se desempeñaba en su país como comisario y director de la escuela de policía del departamento de Cerro Largo, Uruguay, quien junto a su esposa vivió una serie de experiencias llenas de angustia y ansiedad con objetos voladores no identificados. Todo comenzó una noche de enero cuando viajando por la carretera en compañía de su esposa, descubrió la presencia en el cielo de una serie de extrañas señales luminosas que se desplazaban a baja altura, emitiendo destellos rojos, blancos y azules. Cuando se asomó por la ventana, descubrió que un enorme objeto lo seguía incluso por más de 40 kilómetros. Un mes después de este avistamiento, Costa y su mujer regresaban a casa ya durante la madrugada cuando de pronto nuevamente divisaron un ovni que estaba muy cerca de ellos afortunadamente su casa se encontraba cerca y al llegar inmediatamente bajaron del vehículo entraron a la casa y reforzaron la puerta llamaron por teléfono para que alguien pudiera ir a ver el asombroso aparato pero nadie a esa hora respondió el ovni se mantuvo durante unos 30 minutos sobre su casa y después se retiró una tercera vez costa tuvo otro encuentro con el desconocido objeto cuando viajaba nuevamente de noche pero ahora con el oficial de policía julio piñeiro quien fue testigo de cómo detrás de una gran nube surgió un aparato que despedía luces de color amarillo rojo y verde el cual los acompañó por gran parte del camino el comisario miguel costa jamás supo el por qué los extraterrestres lo seguían o qué eran esos extraños artefactos y qué querían de él. Nuevamente son respuestas que jamás pudo conocer. ¿Cómo serán los extraterrestres? Dichosos aquellos que los han visto. Yo no sé si me paralizaría del miedo o tendría mucha emoción al ver alguno. ¿Ustedes qué harían si vieran algún extraterrestre? en Uruguay. En la población uruguaya de Rivera se confirmó por una gran cantidad de habitantes del lugar que un extraño objeto volador había sobrevolado la población durante las primeras horas del día. Muchos de los testigos fueron los trabajadores que salían de sus casas a esa hora. El objeto, según los testigos, se desplazaba a una velocidad constante y moderada y a una baja altura, quizá de cerca de 50 metros realizando movimientos circulares que asombraron a los pobladores de la ribera. Algunas declaraciones coincidieron al afirmar que el objeto permaneció estático en el cielo durante algunos instantes, después del cual emitió una fantástica serie de luces similares a juegos pirotécnicos poco antes de desaparecer en el firmamento. Varios de los trabajadores de la planta de congelación Describieron asombrados las formas alienígenas que controlaban al OVNI, ya que al estar a una altura tan baja, pudieron verlos muy bien a través de algo que parecían ser ventanas o escotillas. Eran seres de enormes cabezas, repetían una y otra vez los espantados testigos. Un trabajador de nombre Ernesto Fagundés afirmó que el objeto se detuvo unos instantes y fue cuando pudo ver a los tripulantes por las escotillas. Después, el objeto realizó una extraña maniobra en picada sobre un autobús que transportaba obreros y finalmente se elevó antes de colisionarlos, como si estuviera jugando o dando un aviso de su superioridad. Este relato nos da un claro testimonio que muchas de esas naves extrañas pudieran estar tripuladas y que en cualquier momento y lugar pudieran dejarse ver. La gran incógnita es ¿Qué es lo que quieren? ¿Y por qué en cierta época eligieron a Uruguay para dejarse ver? ¿Qué es lo que quieren los extraterrestres? Claro, si sí, pensaríamos que estos fueran realidad pero por los informes que acabamos de ver nos dice mucho de que efectivamente estos puedan existir. Son pocos los reportes de encuentros cercanos con presuntas naves extraterrestres que sean hostiles. Pero aquellos que han sucedido dan testimonio de que no todos los seres del espacio que visitan nuestro planeta lo hacen de forma amistosa. Tampoco es muy probable que alguien sobreviva a un ataque de estos y pueda contarlo pero un suceso poco conocido como este ocurrió en Uruguay, en donde un artefacto causó estragos en una tranquila granja. Incidente Aurora La madrugada del 17 de febrero de 1977, una nave espacial con forma ovoide aterrizó y despegó de los campos de Don Ángel María Toná lamentablemente la radiación y calor de dicho objeto calcinó a un perro que salió a ladrar además quemó a un toro que se encontraba en un corral de la granja al igual que a un caballo y varias ovejas que resultaron heridas un eucalipto también se vio afectado resultando totalmente quemado y las piedras cercanas sufrieron un desgaste tal que se volvieron quebradizas don ángel al salir Igualmente resultó quemado del lado derecho del brazo y la electricidad de la zona parece haber sido extraída por el OVNI, ya que la ciudad de Salto quedó en penumbra por algunas horas. Este fue uno de los casos más violentos sobre el encuentro con un aparente OVNI, y uno de los menos estudiados. Se publicó un único libro dedicado íntegramente a explicar el enigma llamado La Aurora, esencia cósmica curativa. Sin embargo, más que dar una explicación a lo ocurrido, el autor habla sobre una confederación intergaláctica que tendría operaciones en una ciudad intraterrestre y que su principal fin es el de evitar la destrucción del hombre como especie. Los hechos fueron reales. Pero las explicaciones fueron completamente fantasiosas, y lo más cercano a un fenómeno natural. ...fue la idea de que en realidad ninguna nave extraterrestre había aterrizado... ...sino que se habría tratado de un rayo. Pero en el registro meteorológico... ...se pudo constatar que aquel día el cielo estaba completamente despejado... ...por lo que el incidente Aurora a más de 40 años... ...aún sigue siendo un gran misterio. No puedo meter las manos al fuego y autentificar estas historias pero sé que todas parten de finales de los años 70, donde una gran oleada OVNI asoló la región de Uruguay y son sus protagonistas quienes tienen la última palabra sobre la veracidad de esto. Si me preguntan a mí, yo creo que todos los casos que acabamos de ver fueron realidad. Claro que un poco maquillados por la imaginación, pero creo que efectivamente en Uruguay tuvieron contactos cercanos con seres venidos de las estrellas. Si tienen algún tema en específico del cual quieren que hable, escríbanlo en los comentarios, o si no, mándenme un mensaje a todas mis redes sociales que voy a dejar en la descripción de este video, para que ahí me sigan. Le mando un gran saludo a toda la gente de Uruguay, y recuerden que cada miércoles y cada sábado hay un nuevo video. Nos vemos en el siguiente.